En el nuevo campo del sistema educativo se disputa el gran encuentro deportivo que cierra el año 2013 y que enfrenta Hightech Fundación Siglo 22 contra la selección del resto del mundo. Tras los saludos de rigor y el sorteo del campo, el colegiado de inicio la contienda. Las tácticas de ambos equipos pronto se definen mostrando la contención conservadora del equipo visitante frente al ímpetu atacante del Hightech. Los guarismos del marcador se transforman con el revés en forma del gol encajado por Hightech que provoca las quejas y arengas del guardameta local. ¿Es qué me dejáis solo? ¿Y a mí me lo dices? La culpa es de este que no se mueve. Pues es que estamos buenos. No pasa nada. Vamos a por ellos. Si me pasáis el balón. Tú tranquila, que ahí te va. Consagrados a la tarea de conseguir la victoria, las palabras de aliento surten efecto y el combinado comienza a jugar con auténtico espíritu de equipo. De esta manera, los goles comienzan a caer uno tras otro produciéndose una remontada épica. El encuentro finaliza con una victoria inapelable del equipo de Hightech Fundación Siglo XXII. Los jugadores... Ejemplo de espíritu de superación y paradigma de orgullo patrio Hace honesto balance al finalizar la justa futbolinística Nuestra victoria se la dedicamos a nuestra gente Y a todos los que nos aguantan Y a los que nos apoyan Por eso en estas fechas tan señaladas os queremos decir Ya está el doctor Fiesta ¡Feliz 2014! ¡Feliz 2014!